Pues aquí no, no oigo... Ahí, ahí, ahí sí. Pero no me queda otra, tengo que entrar. Esto es por aquí. Vamos a ver. Vale. Pues otra, otra, otra más. Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Toma! <ríe> Vamos allá, a ver. ¡Ostras! No, me cago en la hostia. ¡Corre!